A fin de conceptualizar el beneficio de litigar sin gastos, podemos decir que es un instituto procesal cuyo objeto es la obtención de una resolución judicial que exima del pago de los costos judiciales a quien acredite dos circunstancias. La primera, la carencia de medios suficientes para afrontar esa obligación, es decir, el pago de los costos judiciales, y la segunda, la necesidad de defender derechos ante los tribunales. Para la obtención de esa resolución, vamos a transitar un proceso de conocimiento abreviado con bilateralidad previa y plena, es decir, con la citación de la parte contraria a quien solicita el beneficio de litigar sin gastos. Este instituto se relaciona con dos derechos constitucionales fundamentales. El primero, el derecho a la igualdad, que en este caso será el trato igualitario de todos los sujetos que intervienen en la litis. Se trata de una igualdad de condiciones de lo, del aspecto económico. El segundo es el derecho a defensa en juicio. En este caso, el beneficio de litigar sin gasto se transforma en una herramienta idónea para superar las trabas económicas para el acceso a la justicia. y De esta manera, aseguraremos el efectivo cumplimiento de la garantía constitucional de defensa en juicio. Normativamente, se encuentra receptado en nuestro Código Procesal Civil y Comercial en los artículos 78 al 86 inclusive. Con la presentación de la solicitud del beneficio de TIGAR sin gastos, entra en vigencia la figura del beneficio provisional, que está receptado en el artículo 83, que establece, hasta que se dicte resolución, la solicitud y presentaciones de ambas partes estarán exentas del pago de impuestos y sellados de actuación. El despacho del beneficio provisional se efectúa en la primer providencia. Los sujetos habilitados a solicitar la franquicia son tanto las personas físicas como las personas jurídicas y también pueden revestir el carácter de parte actora o de parte demandada del proceso principal. La solicitud puede efectuarse antes de presentarse la demanda principal o también en cualquier estado del proceso. Así lo determina el artículo 78 del Código Procesal. El contenido de esa solicitud lo establece el artículo 79. También puede solicitarse la extensión del beneficio de litigar sin gastos. Esta circunstancia está prevista en el artículo 86 del Código Procesal y lo que supone necesariamente es que existe una resolución que haya concedido, ya sea total o parcialmente, a la franquicia. Esta extensión es para litigar contra una persona distinta a aquella para el cual se solicitó el beneficio la primera vez y el recaudo que establece la normativa es que se cite a esta parte contraria y se va a realizar por el mismo procedimiento. En cuanto a la prueba, el peticionario de la franquicia debe ofrecerla en el escrito de la solicitud y también debe ofrecer a tres testigos. Estos testigos van a declarar en principio en la oficina del estudio jurídico del abogado que patrocina al peticionario. Y luego esas declaraciones serán acompañadas al expediente. Otra de las pruebas serán la prueba de informes, tanto al registro de propiedad inmueble y registro de propiedad automotor, para determinar si el peticionario es titular o cotitular de algún bien. También a la Dirección Provincial de Rentas y a la Municipalidad para determinar si es o no contribuyente de impuestos. Todos estos informes tienen que realizarse o tienen que ser emitidos por los organismos competentes de la jurisdicción del domicilio real del peticionario. Por eso es importante que en la presentación de la solicitud se consigne cuál es el domicilio real. Al despacharse la primer providencia en el beneficio, se ordenará la citación de la parte contraria es decir, aquel que reviste el carácter de parte contraria en el proceso principal o que vaya a revestirlo en un futuro, porque recordemos que el beneficio de tirar sin gasto puede iniciarse antes de promover la demanda del principal. Esta citación debe efectuarse antes de producir la prueba en el beneficio de TIGAR sin gastos. El, la parte contraria podrá ponerse dentro del término de cinco días desde que es notificada de su citación, a que los testigos declaren en el estudio jurídico del abogado. En ese caso, en el caso de oposición, lo que vamos a hacer es fijar la audiencia para que declare el testigo en los estrados del juzgado. Eh, Las facultades que tiene la parte contraria es la de fiscalizar la producción de la prueba, o sea, la prueba que se rinda en el beneficio. Otra prueba que debe producirse es la relativa a los ingresos del peticionario. Para acreditar esta circunstancia, le requerimos que acompañe los recibos de haberes correspondientes a los últimos seis meses de su relación laboral, y en caso en que no se encuentre trabajando en relación de dependencia, que manifieste a modo de declaración jurada cuáles fueron sus ingresos durante el último año y también cuál es su condición frente al fisco. Lo que sucede muchas veces es que esta manifestación la suscribe el apoderado del peticionario, lo cual es irrelevante porque tiene que ser una declaración jurada. Cuando sucede esto, lo que hacemos es que en la providencia le hacemos saber dicha circunstancia a fin de que subsane el error y que sea presentado por el propio peticionario. Una vez que se encuentra producida toda la prueba se le da vista a las partes, es decir, tanto al peticionario como a la parte contraria de la prueba que se produjo a fin de que se manifiesten al respecto. Esa vista está contemplada en el artículo 81 del Código Procesal y es por el término de cinco días. Es un plazo común, es decir, tanto la actora como la contraria tendrán el mismo plazo para expedirse. A su vez, esa providencia se notifica al Ministerio Ley. Una vez vencido el plazo de los cinco días, se da vista de las actuaciones al Ministerio Público Fiscal. Para finalizar, citaremos otras cuestiones que se suscitan respecto del trámite del beneficio de tirar sin gastos. En este tipo de procesos sí procede la caducidad de instancia y el plazo de inactividad que se requiere es el de tres meses, contemplado en el artículo 310, inciso 2 del Código Procesal. La resolución definitiva que se dicte podrá conceder, ya sea total o parcialmente, el pedido de beneficio o podrá denegarlo. Ambas resoluciones son apelables. Esto está previsto en el artículo 81. Y lo que caracteriza a esta resolución es que no causa Estado. Es decir, independientemente de la apelación, en caso que no se haya apelado, si el, la resolución fue denegatoria, el interesado puede solicitar una nueva concesión, es decir, puede presentar nuevas pruebas porque puede reeditar la cuestión. Y contrariamente, si se concedió el beneficio, a pedido de parte interesada puede producirse prueba y demostrarse que el beneficio o que la persona que obtuvo el beneficio cuenta con medios para poder afrontar los gastos del juicio, es decir, que ese beneficio caiga, es lo que pretende la parte contraria. En la práctica, los informes obtenidos tienen una validez de seis meses, una vigencia de seis meses. Es decir, que transcurrido ese tiempo, si todavía no se dictó la resolución definitiva, el informe debe producirse de nuevo. En cuanto a los informes de la Dirección Provincial de Rentas de Neuquén y del Registro de la Propiedad Inmueble, también de la provincia, los informes son obtenidos por el juzgado porque se celebró un acuerdo, un convenio, entre esos organismos con el Tribunal Superior de Justicia, en los cuales se dispuso que el, la información iba a ser requerida directamente por el juzgado vía electrónica. Entonces lo que hacemos es que una vez que se produzca toda la prueba, esto es, la declaración de los testigos, eh, los ingresos del peticionario, de la, el informe de la municipalidad, del registro de propiedad de automotor, una vez que tengamos todo eso, nosotros vamos a obtener esos certificados, esas constancias y la vamos a agregar al expediente.